Nos han contado una historia en la que los grandes pensadores llegan a las soluciones creativas como en una especie de iluminación. Alquímedes se mete en la bañera y, eureka, se le ocurre de inmediato cómo medir la densidad de una corona de oro. O a Newton se le cae una manzana en la cabeza y descubre la teoría de la gravitación universal. Pero no nos cuentan que llegar a esas conclusiones les ha llevado meses e incluso años de trabajo y dedicación. Nadie es capaz de crear de la nada y sin esfuerzo. La creatividad es un proceso en el que se establecen conexiones entre conceptos que tenemos aprendidos para generar ideas nuevas. Pero para fomentar el pensamiento creativo, tenemos que conocer cómo funciona nuestro cerebro a la hora de generar esas conexiones. En esta asignatura entenderás el papel que la creatividad juega en la educación STEAM. Aprenderás las bases del pensamiento creativo. Serás capaz de aplicar el pensamiento creativo al trabajo en el aula y diseñarás proyectos educativos que fusionen el arte y la ciencia.